Horacio Frega vuelve a Comunicarse con usted No, al contrario, un placer Estábamos hablando del aumento Del 21% que se habla Que si se habla es porque Algo hay eh, sí. sí Sí, dígame No, no, el trascendido es de ANSES ¿eh? Ah, de ANSES o sea, ah, bueno. sí. Es más, hoy se iba a oficializar Todavía no lo hicieron ¿no? Ahora yo le pregunto Porque me decía Diego Carbone que además van a cobrar el medio aguinaldo, que eso les corresponde con aumento, sin aumento, con inflación, sin inflación, es un derecho adquirido, Absolutamente. ¿no? establecido por ley, y gracias a Dios sí. que Argentina lo tiene, y que espero que a mi ley también no se le ocurra el, eliminar el, el aguinaldo. Eh, sí, yo, loco no nos, faltan, eh, <ríe> loco no que nos falta. Pero además, yo creo que habría que adjuntar a ese aumento del 21% otra vez un bono trimestral, no, va a, haber, va a haber un bono, pero a ver, mire, el problema es el siguiente. Eh, hoy eh, el gran ajuste de la economía en la Argentina se está haciendo sobre la seguridad social. Eh, más allá que vemos los tipos de dólar, el dólar chacarero, el no sé cuánto, el doble, pero el gran ajuste es sobre la seguridad social. Es decir, sobre jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Y esto se basa en dos temas centrales, en dos motivos. Por un lado, es la caja que tiene recursos genuinos, la única que tiene recursos genuinos en Argentina, es la más importante actualmente. Y eh, por otra parte, quienes sufren el ajuste, es decir, en los que mencionaba anteriormente no tienen el poder de reclamo de la acción directa que tienen otros sectores este, los que cobran subsidios o sectores de trabajadores organizados con sindicatos y demás es decir, los jubilados no cortan la 9 de julio no tienen poder de lobby con las empresas por lo cual eh, esto es muy cruel es muy cruel, es muy despiadado, eh, pero para eh, tener en claro, se lo, tra se lo traslado a números. Eh, el haber jubilatorio viene siendo hackeado históricamente, ¿no es cierto? Pero en los últimos cinco años, eh, el derrotero de ese haber es un plano inclinado cada vez más inclinado y ahora ya está en caída libre vía la superinflación que tenemos que es una cláusula de eh, quita automática durante el 2022 para no irnos a tiempos anteriores eh, el haber de los jubilados pensionados y personas con discapacidad es decir 8 millones de argentinos tuvo un reajuste todo el año del 72.5%, con una inflación que todos sabemos estaba en el orden del 100%. Y entonces ahí estamos viendo eh, lo que yo le decía, porque fíjese, hacia el 2020 lo que implicaba el gasto de la seguridad social, gasto entre comillas, yo, a diferencia de los políticos creo que es una inversión pero bueno eh, implicaba nueve puntos del producto bruto interno argentino hoy hoy implica alrededor de siete puntos y medio del producto bruto interno eso entre comillas eh, según las autoridades de economía y demás es ahorro el ahorro sí, en realidad es el padecimiento que hoy tienen los jubilados, los pensionados y las personas con discapacidad eh, que realmente quienes hacemos atención directa lo vemos descarnadamente, ¿no? Doctor, voy eh, a una pregunta. Esto no es filosófico, pero pareciera que lo va a ser. ¿Es una, un menosprecio absoluto por esa gente que dedicó su vida a trabajar en su país, y a lo mejor nunca pisó ni siquiera la frontera con uruguay que toda su familia toda su generación social familiar y económica la hizo en la argentina no es un menosprecio absoluto yo me acuerdo una sí. frase de la década del 40 cuando perón decía no se puede tirar todos los días un viejo por la ventana y los viejos eran de 50 años en esa época hoy se tira sí, claro. se tira todos los días un viejo por la ventana a uno sí, no a miles sí, sí. Sí, mire, habla de dos temas que son centrales. Eh, habla, primero, de el pensamiento elemental, por no ser permitivo de los actores políticos en Argentina. Es decir, refiero a los distintos sectores, colores, este, eh, porque tienen una concepción eh, vieja del envejecimiento. Fíjese que a los 65 años hoy en el mundo y en Argentina no es distinto quien llega a esa edad tiene la posibilidad de tener 20, 25 años más de vida plena con absoluta calidad. Sí. Eh, esto que hace que en el mundo alguien que llega a esa edad se jubila de su trabajo inclusive en los países desarrollados bastante antes se jubila de su trabajo pero no se jubila de la vida acá le aplican un rifle sanitario a los 65 años es decir la TAS por ejemplo dos o tres cosas rapiditas el 86% de los jubilados están percibiendo esa mínima de de 58.500 pesos, más el bono, sea de 15.000 pesos como es hasta ahora, es decir, con todos 70.000 pesos, o de 20.000 como lo van a dibujar de futuro. En la canasta del jubilado a, al mes de abril con gasto de vivienda para subsistir normalmente sin tirar manteca al techo era de 200, eh, 202 mil pesos ¿Mm? entonces, ¿qué estamos viendo? y esto no, no es este que uno lo supone ¿Mm? es decir, esto es información de INDEC ¿no? es decir, para tomar la, las cifras oficiales entonces, lo que estamos viendo es que este criterio ...de las diversas administraciones en Argentina... ...que van pasando, los actuales políticos y demás... Eh, ...lo que están desperdiciando... ...es esa persona... ...que tiene 20 años más para producir, para consumir... ...toda la conversión de las monedas al euro en el 2002... ...en Europa, le hicieron los viejos... ...es decir, a ver, si uno está liberado... ...a cierta edad... Eh, ...yo soy un adulto mayor... Es decir, si está liberado de haber eh, criado a la familia, educado a los hijos, cumplir un horario laboral, si le ponen a uno plata en el bolsillo y salud en el cuerpo, que son las dos cosas que no le dan en Argentina, lo convierte en un fenomenal consumidor, porque tiene tiempo disponible para con, para generar proyectos, para seguir trabajando si quiere, no como hoy que tiene que ir a a manejar un remistrucho, porque si no se muere de hambre. Y a su vez, lo que ahorra el sistema es en los gastos de enfermedad, porque a partir de las condiciones que se le imponen, eh, la persona se enferma, y el sistema gasta en medicamentos, en atención y demás, que es muy mala por otra parte en este momento, y a su vez, nosotros, yo, el viejo, soy el espejo que adelanta en el cual se ven los jóvenes. Pregúntele a cualquier chico, y yo tengo hijo de 40 años y demás, este, si quiere aportar a una jubilación, eh, o este si piensa o quiere llegar a viejo. Me van a decir que no. Entonces le van a decir que no porque el espejo que están viendo es el viejo que no le alcanza para cubrir una cuarta parte de su carácter de necesidad básica que cuando lo tienen que le tienen que hacer un estudio tiene que esperar seis meses que el médico de cabecera que el PAMI que el medicamento etcétera etcétera entonces me parece que estamos en un problema de una enorme dimensión de una enorme crueldad porque insisto eh, yo atiendo no yo las 15 personas que estamos en la Defensoría de la Tercera Edad, atendemos alrededor de 200, 300 personas por día. Este, y son historias de esa gente que como uno, trabajó toda su vida, aportó toda su vida, crió sus hijos, se sacrificó, y hoy si paga el alquiler o si paga las expensas, no puede pagar el medicamento, ¿no es cierto? O no puede comprar la comida en el supermercado. O la comida, exactamente, exactamente. Además, el gobierno de la ciudad les da una ayuda a los jubilados que alquilan, que es el sí, plan vivir miseria, en casa. Desde miseria. hace tres años a la fecha, los, los alquileres fueron aumentando trimestralmente. Le siguen dando siete mil pesos igual que hace tres años. Sí, mire, ahí hay un tema, porque yo lo tengo planteado hasta judicialmente el, el tema de vivienda hoy tiene un enorme peso en la canasta porque inclusive muchos de los dirigentes políticos creen que los que llegaron a cierta edad todos tienen casa propia como era alguna generación hacia atrás ¿Mm? eh, y aún teniendo casa propia eh, los viejos que tenemos departamentos viejos, tenemos muchos metros en esos departamentos que implica mucha expensa. Entonces, muchos tienen ese problema. Muchos otros hoy quienes alquilaban no pueden renovar sus alquileres porque se les lleva todo el haber. Entonces, ¿qué pasa? Y este es un fenómeno que nosotros lo vemos no solo en Ciudad de Buenos Aires, con Urbano, Córdoba. Mendoza y Rosario que es donde hacemos este, las encuestas de, de vida, de calidad de vida sino que esas personas eh, hoy y, y a eso usted refiere precisamente con este programa están viviendo en eh, pensiones que son viejos hoteles que no pueden estar habilitados ...porque son una posirga... ...bueno, en esa posirga... ...una habitación... ...con baño compartido ...está 35 mil pesos... ...y, como usted decía... ...el gobierno de la ciudad... ...sigue pagando 7 mil pesos... ...nosotros ahora hicimos... ...ya desde hace dos años... ...venimos reclamando sobre eso... ...y aumentaron este mes... ...a 10 mil pesos... ...que es una verdadera miseria también... Nosotros estamos pidiendo que se pague por lo menos el equivalente a esa a, a lo que vale una pensión a esos 35 mil pesos. Ahora estamos hablando con un verdadero experto, en, entregó su vida en este tema de la jubilación. Yo soy Julio Ricardo y finalmente ah, le qué, quiero preguntar. Ah, qué gusto, qué, es un qué, gusto qué honor, eh. poder charlar con usted. Lo quiero finalmente le quiero preguntar algo sobre el mismo tema. ¿cuál es la opinión de estos países en el mundo que quieren aumentar la edad de la jubilación? Los franceses están discutiendo sí. de 64 a 66, los ingleses quieren 65, 67. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la filosofía desde su conocimiento de esta sensación de aumentar la edad para jubilarse? Sí, mire qué interesante, Julio Ricardo, mire, eh, porque sobre todo el ejemplo de Francia, que es el, el que ha generado una explosión social en Francia impresionante, eh, y tiene que ver con lo que usted señala, aumentar la edad jubilatoria. Es de 62 a 64, lo están sí. planteando. Eh, pero, ¿qué pasa? En ese en esos países, eh, por ejemplo, Francia tiene 10 años más de expectativa de vida que de nosotros en la expectativa de vida en Argentina es 76 años, en Francia es 86 años eh, obviamente lo que está pasando es que cambiaron las formas de producción y demás y el Estado y ahí está el conflicto dice bueno aumentamos la edad jubilatoria dos años hacia el 2030 para compensar los cambios en las metodologías de producción, lo que es el ingreso de la informática la, pier la pérdida de puestos laborales etcétera, etcétera y ahí toda la sociedad reacciona reaccionan los jóvenes que dicen no esperemos ¿por qué? porque ellos, los jóvenes hoy tienen la jubilación como un puerto deseado queremos llegar lo antes posible ¿me explico? ¿Qué me ha dejado sorprendido con la expectativa de vida que tenemos en la Argentina y la expectativa de vida que tienen los franceses? Sí, en general Europa son 10 años más que nosotros diez y, años Japón, más. y Japón Géreame, 14 años. Perdóname ah. la, la ingenuidad, pero me quedo sorprendido. ¿eh? Sí, bueno, esos son los guarismos que debiéramos tener en cuenta, claro. que debieran. Tener, yo lo hago de, de la academia, digamos, este, pero debían tener quienes gobiernan eh, para ver qué políticas o, o lo que ello implica. Fíjese, en los últimos 25 años, Argentina es el país que menos envejeció en Latinoamérica. Nosotros, hace, 20, hace 25, 30 años atrás, éramos el segundo país más envejecido porque el primero era Uruguay. En el caso uruguayo estaba la particularidad que eh, eh, había habido una gran migración en los 70 de capas juveniles. Es decir, esa vieja frase de, de los uruguayos decía que el último cierre la puerta, ¿no? Entonces, sí. eso había envejecido. Al irse los jóvenes, envejeció... envejeció la pirámide rápidamente pero después era Argentina el segundo hoy somos el séptimo país, en aquel momento teníamos 71 años de expectativa de vida, hoy yo le decía tenemos 76 es decir, envejecimos a la tasa mundial 5 años no sabe cuánto pero... le agradezco estos datos porque realmente me sorprenden ¿eh? Doctor. No, eh, que, que son los que a veces no, no se publican y demás, pero que lo tenemos que tener en cuenta. Claro, claro. Y debieran tenerlo en cuenta quienes nos gobiernan de, más allá de las ideas que representan. Doctor, da para hablar 10 eh, horas con usted, pero en la radio los tiempos hay que cumplir Seguro, ¿no? seguro. Le agradecemos. sido muy generoso. No, le agradecemos mucho. Vamos a tener contacto permanente con usted de acá al nuevo aumento en, en junio para sí, sí, tener un poco más de claridad le mando un abrazo muy grande también Diego Carbone que lo saluda un por... gusto un doctor grande. como siempre es un placer hablar con usted y desaznarnos porque la verdad que nadie sabe que los jubilados la mayor parte del dinero que cobran viene de los impuestos que pagamos todos los argentinos no solo de la caja del ANSES así es, sobre así es. todo del IVA así es eh, doctor, la jubilación, nosotros somos todos gerontes, diríamos acá, porque todos somos mayores. Eh, la jubilación para los periodistas es el ataúd, siempre lo decimos. Trabajamos hasta el último día. Un abrazo muy grande y gracias por todo. Lo mejor para ustedes, y ha sido un honor y un gusto hablar con, con este tiempo y con esta tranquilidad que lo han hecho. Gracias. Vamos a la pausa.